hola saludos cordiales PRIXLINERS os habla luis de PRIXLINE eh, en directo como siempre todas las emisiones de PRIXLINE mm, hoy tenemos una clase flash con javier sobre alimentación mm, vamos a distinguir lo que es el hambre real frente al hambre emocional hoy no nos toca hablar de empleo ni nos toca hablar de migrantes sabemos que el comer bien es muy importante para cualquier emprendedor para cualquier trabajador para cualquier emigrante es básico para cualquier ser humano y contamos con javier que es dietético nutricionista bueno y os ofrece una consulta también Gratuita ahora se lo preguntamos ¿vale? os paso con él que le veáis que le tenemos aquí ¿Qué tal Javier? Fantástico. ¿Estás ahí? Muy bien, ¿Te Muy bien estoy aquí, estoy aquí. Vale. Sí. Pues si quieres mmm, bueno preséntate para el que te vea por primera uh -huh. vez y, y ya luego les damos la da, bueno nos das la clase la clase la clase flash como digo yo ¿vale? Fantástico, pues, fantástico. Pues, pues nada efectivamente yo soy Javier Miguel Hernández soy dietista nutricionista eh, y bueno, podéis encontrar toda la información en www.aprendacomerjmh.com eh, Y nada, pues eh, hoy quería hablar un poquito sobre las diferencias entre hambre emocional y hambre real Porque yo creo que se suelen mezclar muchas veces y, y creo que puede ser muy interesante el saber eh, distinguirlas Y el saber cómo, cómo afrontar cada una de ellas, ¿no? eh, si pasamos a la, a la siguiente diapositiva José Luis a la diapositiva 2 aparece ahí como una especie de eh, de espejismo ¿no? una especie de, de, de oasis me, me parece una alguna imagen eh, para poco reflejar cómo muchas veces se suele mezclar o se suele eh, confundir como digo el hambre fisiológica o hambre real y el hambre emocional pasamos a la siguiente vemos aquí eh, hambre fisiológica bueno o, o hambre real insisto son las, las dos la misma cosa es un hambre que nace para cubrir nuestros requerimientos al final nosotros tenemos una serie de células que gastan una energía diariamente que tenemos que irla reponiendo ¿no? entonces pues es normal que tengamos eh, una cierta hambre como digo para, para cubrir esos requerimientos entonces vamos a ir viendo eh, cuáles son las características eh, que se le pueden atribuir a este a este hambre para saber identificarlo un poco mejor y saber distinguirlo del, del hambre emocional. vale Entonces, pasamos a la, a la siguiente. Vemos que la hambre fisiológica es eh, gradual, esa sería la primera característica, es decir, es un hambre que va creciendo poco a poco, que, que, que no aparece de la nada eh, a, a borbotones, por así decirlo. Eh, pasamos a la siguiente. Es una hambre que puede esperar ¿no? Es una hambre que se puede demorar y que podemos seguir haciendo nuestras actividades porque nos va a dejar eh, seguir por así decirlo porque además hemos dicho que es una brecha gradual ¿no? que, va, que va extendiendo poco a poco Seguimos a, a la siguiente eh, y está abierta a varias opciones ¿Qué, qué quiere decir esto que se puede eh, saciar o que se puede paliar eh, con diferentes opciones que no nos predispone o que no nos lanza a comer un cierto tipo de alimento sino que se puede saciar como digo con un amplio eh, espectro pasamos a la, a la, a la siguiente eh, También eh, se caracteriza por porque estar satisfecho es suficiente O sea, una vez que ya eh, estamos más o menos llenos eh, pues ya se calma ese, ese hambre no y por último pasamos ya a, a la siguiente eh, Es un hambre que no genera sentimientos negativos también súper importante eh, A lo mejor he ido un poco rápido no os preocupéis vas a tener toda la clase eh, en, en youtube como todos los vídeos de José luis eh, Pero bueno eh, hemos ido tocando un poco todos los puntos que obviamente que, que es gradual que puede esperar, que, que está abierto a, val, a varias opciones, que está satisfecho suficiente e, insisto, también muy importante, que no genera sentimientos negativos. ¿no? Eh, y todo esto, por, por, por, ¿por qué lo explicamos? Porque justamente el hambre emocional eh, viene a significar o viene a tener unas eh, características muy diferentes. Pasamos a la, a la siguiente. Bueno,. Eh, antes de nada, bueno, comentar obviamente que que, que, que si este hambre está abierto, eh, este hambre real, este hambre fisiológica está abierto a muchas opciones, pues qué mejor que paliarlo con, con, con alimentos saludables, ¿no? Pues obviamente, pues fruta, yogur, cuajada, frutos secos. Eh, um, siempre entendiendo que obviamente este hambre a lo mejor puede puede aparecer más entre horas, ¿no? Eh, um, pero bueno, habría muchas otras gamas de alimentos, como son legumbres, que también podrían paliar este hambre, o, obviamente, ¿no? Y eh, um, Pasamos a la siguiente a la, a la décima diapositiva y ahora vamos a hablar eh, sobre el hambre emocional que si bien decíamos que el, eh, que el hambre eh, fisiológico o el hambre real respondía a una, a una necesidad de cubrir unos requerimientos en el cuerpo humano el hambre emocional no eh, nace de la necesidad de cubrir un sentimiento que es una cosa completamente distinta es decir podemos estar eh, tristes aburridos eh, no sé melancólicos tener diferentes sentimientos y que nazca ese hambre y cómo nace ese hambre pues pasamos a la siguiente eh, es un hambre que nace de forma repentina no es una cosa eh, que sea gradual como dijimos en el hambre en el hambre real eh, Siguiente ya diapositiva es un hambre que es, es urgente vale cuando te da cuando no, o no aprieta el bicho aprieta no eh, eh, Digo que es justamente lo contrario porque el anterior decíamos que el hambre real era un hambre gradual ¿no? que va ascendiendo poco a poco eh, Pasamos a la siguiente eso, eso es un hambre que se caracteriza porque nos eh, porque tenemos deseos de alimentos muy específicos ¿no? esos esos donetes o ese helado especial o ese chocolate no no es un hambre que es que que nos llame a comer eh, unas eh, legumbres eh, por así decirlo no es un hambre que va más eh, predeterminado eh, um, pasamos a la siguiente eh, uh, también se ca caracteriza porque por eh, la, la plenitud o el estar lleno no es suficiente o sea seguimos comiendo hasta que eh, hasta que ese ese sentimiento eh, se vaya por lo cual vamos a comer muchísima más cantidad ¿no? eh, um, y por último pasamos a la siguiente eh, pues es un hambre que, que, que, que genera culpa vergüenza o tristeza no es un hambre como el anterior que decíamos el hambre real que realmente como insisto no no, no causa sentimientos negativos en este caso sí y, eh, pues bien, si pasamos a la siguiente, vemos que al final tenemos que buscar otras estrategias para lidiar con este hambre, porque hemos visto que la comida no, va, no, no le va a servir, ¿no? Cuando estamos eh, decaídos, no nos va a servir en ese caso eh, comer. Eh, pues siempre hay diferentes estrategias, dependerá de la persona. Puede ser bailar, hablar con amigos, ver vídeos de gatitos en YouTube, eh, yo qué sé, leer cualquier cosa. Eh, que nos pueda también un poco como a, a premiarnos ¿no? en ese sentido a una actividad que también nos vaya a gustar mucho, que no tenga que ver con la comida y que también nos pueda levantar el ánimo. Eh, um, pasamos a la, a la siguiente eh, y aquí está esa diapositiva que, que viene a ejemplificar, que es un poco el, el comer consciente, ¿no? el disfrutar de la comida con los cinco sentidos. Eh, bueno qué es esto de comer con los cinco sentidos pasamos a la, a la siguiente pues es, es tener eh, para, para ello hay que tener plena atención en lo que estamos comiendo y lo digo que esto cada vez es más complicado porque cada, cada vez estamos más rodeados de cosas que interaccionan con nosotros Ya ¿no? sé las múltiples pantallas ¿no? <risa> que tenemos eh, en nuestro alrededor y que siempre están demandando de nuestra atención con lo cual cada vez es más difícil centrarse en lo que estamos eh, comiendo eh, luego también eh, importante eh, Bueno eh, es, pasamos a la siguiente respirar respirar entre entre bocados esto nos, nos va a hacer que comamos más despacio y que consigamos saborear y disfrutar mucho más eh, de la comida con lo cual la experiencia de, de comer pues sea mucho más gratificante pasamos a la siguiente eh, es importante también preguntarse eh, como hemos dicho que el hambre eh, emocional venía por una emoción no eh, como su propio nombre indica pues preguntarnos si realmente estamos comiendo para paliar o para calmar alguna emoción ¿vale? eh, y luego también en la, en la siguiente diapositiva eh, os traigo una escala del hambre vale porque eh, podríamos establecer que hay diferentes niveles de hambre que van del 1 al 10 Siendo uno eh, el nivel eh, más eh, alto de hambre ¿no? y Siendo que eh, ya estás casi desmayado estás mareado del hambre que tienes y siendo diez eh, como pone la imagen eh, eh, eh, Un hambre bueno en eh, la, la, la carencia de hambre eh, que es que ya te has llenado muchísimo y tienes hasta hasta náuseas no pues realmente nosotros eh, nos queremos mover a lo largo del día más o menos vale más o menos tampoco hay que asesinarse pero más o menos entre el 4 y el 6 no el 4 en estar ese ligeramente hambriento y esa y el 6 que es el cómodamente eh, lleno o, o, o satisfecho es decir nada de entrar con un agujero en el estómago antes de comer y nada de, de salir reventados vale o sea eso es lo que no queremos queremos que sea una cosa más eh, que, que no tenga tantos picos por así decirlo ¿Vale? eso nos va también a ayudar a eh, Controlar bastante más eh, todo lo que comemos ahora largo el día y las cantidades sobre todo y en definitiva en la siguiente diapositiva eh, vemos que al final muy importante esa satisfacción ¿no? el, el, el comer de todo de verdad de todo que malos rollos no vale eso de no si yo como eh, eh, muy tranquilo cuando me como una ensalada de tomate eh, um, Pero cuando me como unos donetes tengo unos remordimientos tremendos obviamente tenemos que ver que, la, que los unos donetes eh, tendrían que estar de forma mucho más esporádica en la alimentación para que ésta sea saludable pero tampoco nos deberíamos martirizar ni castigar eh, ni nada por el estilo si al final eh, acaba entrando uno por nuestra boca eh, Entonces bueno es un poco eso el que sepamos disfrutar de toda, de toda la comida y, y nada eso es todo eso es todo por hoy eh, También quería aprovechar porque se nos quedaron un par de un par de consultas eh, extraviadas del último día eh, y bueno pues quería también aprovechar para contestarlas creo que alguien eh, del público preguntó por los frutos secos preguntó por si bueno pues si eran más eh, beneficiosos o creo que era mejor dicho si eran perjudiciales tomarlos por la noche eh, <coughs> La respuesta es que no eh, no son perjudiciales en el final eh, un alimento es igual de saludable a lo largo del día no hay una franja horaria en la que sean más o menos <coughs> saludables y luego eh, también alguien pedía más información sobre eh, la interacción entre dieta y cáncer y yo para ello eh, me veo obligado a recomendar un libro eh, excelente que realmente tiene pocos meses eh, ya pocos meses en las librerías pero es eh, uno de los mejores eh, ahora mismo ahí fuera eh, si no me atrevería a decir el mejor se llama dieta y cáncer y eh, eh, lo han escrito eh, Julio Basulto y Juanjo Cáceres, creo, si no me equivoco. Eh, um, los dos se apoyan en una referencia bibli bibli bibliográfica que me lío <ríe> muy extensa eh, y han pues, realizado un trabajo bastante eh, extenuante en ir, bueno, pues ir mm, justificando eh, cada afirmación. Y bueno, pues lo tengo que, que recomendar porque me parece eh, un libro eh, que tiene los pies en el suelo, ¿no? Que no va a decir ninguna chamanería, ¿vale? Del tipo de que el agua con limón cura el cáncer ni ninguna tontería de ese, de ese estilo. Va más eh, por mm, eh, la labor de arrojar un poco de luz sobre este tema, que a, creo que a tanta gente le importa y normal y como digo a todos los que les interesen o lo recomiendo encarecidamente creo que es una inversión muy interesante no vais a perder el dinero y, y creo que ahí vais a poder eh, conocer todos los, bueno, todas, las, todas las respuestas y creo que va a poder dar mucho más información que yo y eso es un poco todo José luis Sí, eh, mira javi había una pregunta también en los comentarios de youtube te la leo vale ¿Sí? dice hola javier sí, qué tal dice qué opinas de la mantequilla se podría tomar de vez en cuando o se debería de prescindir de ella o mejor margarina yo la tomo en la tostada del desayuno y no sé si hago bien saludos nos lo pregunta un Prisliner de youtube Perfecto, bueno, pues que, que aprovecho para sí. deciros que todas las dudas que os surjan por ejemplo de la clase flash que nos ha dado hoy javier pues las podéis poner en los comentarios y en el en la próxima clase flash pues él él os la responde vale pues esa es la pregunta Javi no sé si vale la has sí, escuchado bien no eh, sí sí sí el tema de la de la margarina de la mantequilla hmm. eh, al final eh, la, eh, la grasa eh, que debería abundar en nuestra alimentación eh, por la bueno por la geografía donde vivimos eh, y, por, eh, y por su eh, por pues sus beneficios sobre la salud debería ser el, el aceite de oliva vale eh, Dicho lo cual eh, creo que me atrevería a decir que de forma más esporádica de forma más puntual podría ser más interesante la mantequilla a la margarina ya que eh, um, Algunos aceites con los que se elabora la, la margarina puede que no sean de la mayor calidad entonces yo casi diría que mejor mantequilla y eh, ya está y que, y que bueno, que también veamos que hay otras muchas alternativas eh, de, de, de untar las tostadas O puede ser, puede ser, por ejemplo, pasta de sésamo como es el tahini, eh, guacamole eh, Le podemos poner hummus, le podemos tomar, poner el típico pantumaca eh, Le podemos poner eh, incluso fresas y voy por encima Hay otras muchas alternativas Lo digo de cara un poco a que, bueno, pues que al final la experiencia de comer sea lo más divertido posible espero que haya respondido a su pregunta eh, que me, me enrolla un poco al final <risa> pero bueno eh... hombre yo creo yo creo que no, no te has enrollado aprendemos mucho escuchándote javier y luego lo, yo, yo luego repaso el vídeo por si se me ha quedado algo mm. en, en el tintero ¿sabes? Perfecto. perfecto perfecto que muchas gracias y no sé si eh, hay, eh, alguien de la audiencia que quiera que le hayan surgido dudas pues eh, Prislines, ponerlo sí, en los sí. comentarios. Comentarios. Y, y como os he dicho antes, Javier, en el próximo, en la próxima emisión en directo que hagamos con él, pues ya él, no, él nos, nos, nos lo resuelve. Si tú quieres añadir algo, Javier, pues tranquilamente. Y si no, pues ya finalizamos. Pues yo creo que ya estaría. Si no hay ninguna otra duda o cuestión, lo no podemos dejar para, la, vale, para, para, la, para siguiente. la siguiente emisión. Pues muchas gracias. <risas> Javier muchas gracias, muchas gracias. A, a vosotros, a vosotros. A ti. y hasta la próxima emisión que haremos en directo hasta la próxima amigos chao chao chao